bajar un poco el volumen para que puedan escuchar, por puedan escuchar las pendejadas que yo digo. Por no admito que digo pendejadas, o sea, porque eh, ya se lo admito. <risa> Ay, Diosito. Ok, en la parte anterior, si no me equivoco, vencimos a The Root Pack y también vencimos. batallamos con él y tratamos ver las que no quiera mira si quieren ver el video aquí les va aquí aquí aquí en esa parte aquí aquí en esa parte les va a salir eh, en algo del video anterior de Cuphead y ya si quieren también esperar al final del video para que ya para me voy a configuraciones Iro porque me lo vi, a ver, okay, no sé si me. Sí, sí, me a vos por Hoy vamos a ver si puedo derrotar a Wubi de Gran. ¿sí? Que de ti nuevo juego. No es que ¿sí? se lo ¿sí? Vamos a ver a Whoopi Legran. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Ok, ya se está cargando. ¿No Agregó. Uh, ¿E Upi Se escuchó fuerte eso. Qué bien. Okay, Listo. Ahora sí se la. Ah, carajo. ok sacaste boleta. ¿Sacaste boleta, perrito? ¿Qué no me engañas tengo que ver las setas aquí el forest Me acuerdo de todos los movimientos. Ahí sí, También me un video de todos los jefes. probé el solamente vi a... la primera. Primera que se Oh mierda, se trabó la moneda Aquí está, de... A ver, vamos a derrotar a B. Ay, mierda, mierda, mierda. Dije, para no acabar como A ver, ahí A ver, vamos. No, no, no, no, no. ¿Para qué vivimos? Solo para sufrir. Vamos a ver si ahora no pierdo vida en la primera parte que comenzamos abajo en el... abajo por pues cierto, eh, voy a subir otro video, pero ya no es porque no hablo de eso, no hablo de eso porque ya puede llegar como con el culo. Comenta abajo si queda en la parte 3. Ahora si en este episodio logro... ¡Ay, chucha, tu madre! Logro llegar a la... al cielo Perfecto, Alancia. la ahora que me parece que es un de Me la que es de Me la Me ¿Me puedo a este hijo de puta La cuarta, la cuartita, la cuartita, veamos, veamos Si, sí, si sí tengo... A ver, la... Ay, No me había acordado, que me había acordado en la tienda del Cerro ¿Qué? No Si <ríe> <ríe> no... ¡Este más No, a no yo de otra cosa. También se me va a formar. Ay, no, no, no. ¡Ah! de ¡Ah! ¡Ah! tratando de ¡Ah! No, ¿no? en ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Thank yeah. you. No Joder. Vamos a ver si ahora podemos derrotar a Garnet Fue a Un poco de palabras, derrotar a Flowey a Undertale en, en un jueguito de, de caricaturas o algo así This match will get Ok no me engañas, yo sé que para vencer a este, a este puto, o puta no sé hay que usar este okay, okay. se puso a tirar las semillas tuyas estamos mal, estamos mal, carne, estamos mal, Te a... ah, oh, oh, te pillé! te, pillé, te pillé. Oh, mierda, por tenerme la mera aquí aquí aquí debo de comprarme vida sexy oh. la pille carne carne no más te digo carne que no más te digo preguntate ¡Como mierda me dieron, eh! ¡Yo, chicas, pero! ¡No, no, no! ¡Te podía haber más chicas, chicas! ¡Eso es para que me dieran! ¡En serio! ¡En serio! ¡En Bueno, ¿cuántas veces llevo diciendo eso en todo el puto canal y nunca lo he hecho? ¿Cuántas veces llevo diciendo eso? Año nuevo, brazos nuevas, nuevos, gracias, <risa> nuevos Cosas raras que yo hago Yo estoy aquí gracias, sí, ¿no? es gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, carne gracias, carne, carne. Vamos a Vamos vamos a vamos Vamos a calmarlo, calmarlo. <laughs> this match will get no <laughs> <You're> no <up. laughs> jugadores deben de estar riéndose. Ay, sí, el chan, ¿no? el copo. Un cierto paro de el chão de coco. ya Eso no, malo, Será era Rix y Crocs No mames, no lo sé en sí. Que me la chupen entonces Oh, espera, tengo una idea Es que, yo advertí, yo advertí en la primera parte que si un género... Reyes a la primera parte, se la dejo en la, en time. Time. Hey, la, de la descripción, se va a A ver, en fin, acá, ¿no? Output oficial, No, es por Este no es flowy. Este es. Este, este sí es el carnet. Ah, este es no, no, no. Ah, no, Ah, no, esto está fácil no me gusta está a mí. Ya, esto es todo chicos. Es esta una No, lo va a ser, sí. pues esto, no, me va a el no. Good day for us unreình, pues. chucha, no, no, no. Dale, verga lo de abajo. Un necesito. Un necesito. ¿Lo necesito hacer... ¡Ay, ser... ay, ya, ya, ya. Ya jodé. Dice... ¿Dónde jodió uno? ¡Ay, ok? No, no, no. you're up Papa, papa, papa, papa te recuerdo y ya, también por el pelea contra Bute y Ah otra cosa, le mando saludos a el que me llevó nombre, Patu, gracias. Y le mando también un saludo a Pikachu para YouTube porque bueno es un buen compadre tío, esos es son buenos videos, no, no, no, no. bueno. de verdad. Ya, dejándonos de saludos. Nosotros no vamos a vencer ¿sí? a la perra o al perro, no sé, no sé va a lleva esta vaina. Okay. Como que, tú puedes verlo aquí en verdad, con un avión, oh, carne y carne, tío calma calmate. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Okay, si no escucharon, no de de la... un saludo a Dale Mayor la juega. Ya Pikachu juega a Youtube Me quedo esa saludada por este... Bueno ya, algún día la voy a tener pero Por, por ahora, saludo a, esos... a, esos... a estos... A estos ¿Sí? dos, Una mujer y ok? Un saludo, ¿Sí? voy ¿Sí? que ¿Sí comentar. ¿Ok? Solamente ¿Somentaron un comentario? una suscripción, un like, no, no, no, no, no Solamente tienes que comentar Por Dios, solamente eso Pensarles solamente tienes que Comentar de nada más si comentas un saludo Pero si no comentas no te mereces saludar A ver si las... Ojalá se me está escuchando el audio No creo que ¿Qué le pase Ah, me gasté. Ah, me gasté mi night Carne y car carne No, no, no. A great plan. You're up. How how how how lo how how how how how how how how how how how how how a how how how how de how una flor how la atendiste de referencia que vida no estoy referida referencia veo likes que la referencia Y para que no la el El comentario me la referencia Ya, ya, ya, referencia Okay. <laughs> Pueden ver, acabo de activar un mouse Mi mouse, no sé, no. me chucha lo activo No, wey, no, wey, acabo de... Es que este, este, no tengo un mouse, no tengo un mouse, ¿por es que no, no, no En tu país, ¿cómo le llaman a esas cositas a esa cosita? Que le da a los comentarios? A ver si tengo suscriptores de otros países, que dejo mucho, no más tenerlos de, de nomás. Pero es que dudo mucho que todos son aquí. O si nomás quiero decirte que después de este video voy a dar cosas. ¿no? No Ahora subiré. Eh, mira, chicos, en este video no sé si está escuchando mi ¿no? En este video, en, en el comentario, en, pongan sus preguntas para que el día domingo de enero suba un preguntas y respuestas. Así respondo sus preguntas. Sin más que decir, bueno, eso nomás. Y un saludo para Darlin Mayerga, que comentó el último video de Cuphead. Y un saludo para Pikachu, Juega Chijuea YouTube. Ya sabes que si es quieres un saludo, tienes que comentar. Sin más que decir, adiós. Adiós, adiós.